todo y claro sabes que no te miento trato de ser feliz pero no puedo no pero el peso del mundo no curas con un te quiero es triste es cierto que me cuesta estar atento la vida que yo quiero yo siento que no es pa tanto y